investigación fue, o es conocer y describir las concepciones de los estudiantes universitarios sobre el uso del mapa conceptual como estrategia de aprendizaje, y se planteó una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se originan y se desarrollan las concepciones de los estudiantes universitarios sobre el uso del mapa conceptual como estrategia de aprendizaje? Eh, bueno plantear la dimensión conceptual al hacer el estudio, primero se hizo una revisión de literatura, se encontró que respecto a las concepciones, creencias que tenían los estudiantes acerca del mapa conceptual, no había muchos estudios acerca de qué pensaban, eh, qué concepciones tenían acerca de este uso. Eh, cabe aclarar que la investigación forma parte de una investigación más amplia sobre la temática del estudio del mapa conceptual. Bueno, yo nada más retomo una parte sobre el ver eh, que el mapa conceptual puede ser propicio como una estrategia de aprendizaje. Sí, sí, ¿eh? Bueno, yo más bien tengo un comentario, y este último que me pareció muy interesante, en, en esta cuestión de que de pronto a veces confundimos la herramienta tecnológica, con lo que no tiene que ver con la cuestión tecnológica, ¿no? Entonces, yo también lo he visto mucho con, con otro software que mencionaste por ahí que es el Atlastino y que de pronto la gente dice, es que voy a, voy, este, voy a codificar, entonces voy a tomar un curso de atlastino, entonces le dices, pero ya sabes codificar, no, por eso voy a tomar un curso de atlastica, entonces, yo digo, no, pues en el curso de Atlastino vas a aprender a codificar, ¿no? Entonces, yo creo que esta, esta estas, pues yo les llamo leyendas urbanas y estas mitologías respecto a la a la tecnología de que de pronto la dotamos de poderes supernaturales, y lo que yo les digo, que uses Word significa no que sabes escribir, ¿no? Y entonces, de pronto, y yo creo que estas distinciones que, que hizo el, el maestro Manuel Moreno en la mañana, que decía, lo esencial no, no tiene que ver con esta parte tecnológica, ¿no? Lo esencial se mantiene, entonces estos procesos cognitivos con o sin SIMAP tools. Eh, son los mismos, ¿no? Y como dices, lo puedes hacer con lápiz y en un cuaderno, pero si el proceso cognitivo eh, pro, procesa, si, si funciona, pues qué importa la herramienta, ¿no? Entonces pues creo que esta distinción es muy importante. Pero lamentablemente si sí las concepciones eh, legas o las concepciones muy arraigadas eh, permean y están allí. Por ejemplo, la chica que le dicen, es que tú quieres quedar bien con el maestro, y la chica dice, no, entonces ya no lo hago que se experimenta cuando se utiliza esta herramienta? que el mapa, Porque tú dices el mapa conceptual, estoy casado con sí, sí. esto. El mapa conceptual no es una herramienta fácil. Si no sí. la tienen los alumnos antes de iniciar eh, la clase o antes de iniciar el curso, eh, se ha comprobado que se cae en una sobrecarga cognitiva y entonces el alumno está eh, estresado porque va a utilizar una herramienta que no conoce y que se le hace difícil porque además es otra forma de aprender a pensar. O más bien es una forma de aprender a pensar y, aparte de todo, aprender los contenidos de la materia. Y, y yo llegué a una conclusión, también trabajando con el asesor de tesis, que, como lo marco aquí, la situación es de que empiecen a usarlo. Que, o sea, al principio puedes dibujar, nada más hacer el dibujo del mapa,